Hola amigos, primero hacemos clic derecho en la barra de tareas, seleccionamos barra de herramientas, vamos a nueva barra de herramientas, en cualquier lugar del explorador hacernos clic derecho y seleccionamos nueva carpeta, a esa carpeta le pondremos el nombre que queremos que aparezca en nuestra barra de tareas, hacernos clic en esa carpeta y vamos abajo donde dice seleccionar carpeta y le damos clic y eso sería todo, por favor dale me gusta al video si te sirvió.